muchas gracias Oyantay pues es un gusto también para mí estar el día de hoy con todos ustedes compartiendo algunas reflexiones y, bien, pues, y me he formado dentro de la filosofía de la liberación trabajo pensamiento de colonial también y, Específicamente me apasiona mucho por la cuestión del método de las ciencias sociales, el método crítico. Y en ese camino fue que fui trabajando precisamente Marx y el método de Marx, porque bueno, desde hace muchísimos años que el doctor Enrique Dussel viene trabajando Marx y el... Digamos, la, la idea central del de método de la filosofía de la liberación era que eh, Dussel había agarrado el método implícito, o sea, aquello que, que Marx habría utilizado como método de trabajo, y, eh, y Dussel lo habría tomado, que está ahí de modo implícito, y lo habría aplicado, lo habría desarrollado para filosofía eh, comprometida con los pueblos, comprometida con los oprimidos, con las víctimas, precisamente para viabilizar y para también permitir que se puedan dar procesos de liberación desde un punto de vista político, social, pero también desde un punto de vista del conocimiento, de la producción del conocimiento, de una nueva subjetividad. Entonces, bueno, Dussel viene trabajando este tema. Eh, pero bueno, él utiliza, digamos, el método crítico y, y no había eh, llevado a cabo pues, una reflexión suficientemente profunda sobre el tema del método y ahí es cuando yo comienzo a hacer eh, pues básicamente esa es como mi formación, es muy, muy filosófica, pero también muy comprometida con, con nuestros ayala y, y tratando como de visibilizar esta, esta realidad profunda que nos hermana en todo el continente y que finalmente pues es lo que eh, nos mueve realmente a pensar ¿no? la liberación de nuestros pueblos y la construcción de otro mundo posible. Muchas gracias, Katia. Katia Colmenares, desde México, entonces, desde la vertiente de la filosofía de la liberación. Menciona uno de los eh, pilares fundamentales de esta filosofía, como se reproducen. Eh, que es su referente donde va a reflexionar Katia con nosotros. Amigas y amigos, abordamos el tema de marxismo, transmodernidad, marxismo, modernidad, de colonialidad, porque estos tiempos en los que no hay manuales, en los que los manuales que teníamos el siglo pasado ya no son funcionales, ya no nos sirven, caminamos a tiendas los actores políticos. Hablo de esta manera porque yo soy parte de un movimiento sociopolítico y, y no solo este... Obviamente ya no, estamos, ya, no, por lo menos ya no estamos mentalmente definidos por el nación metodológico, por lo tanto no vamos a hablar de Guatemala como tal, porque al fin y al cabo sigue siendo una, esto una referencia colonial, sino que en todo el continente que llamamos a yala andamos a, prácticamente a tientas intentando construir nuestros horizontes teóricos y obviamente también construir nuestras metodologías. ¿Nos sirven los anteriores aportes de ciclos pasados de otros pueblos? Sí. ¿Nos sirven los aportes del norte de Europa? Sí, claro que sí. Y en ese sentido es que vamos a abordar en estos tres días sobre eh, Carlos Marx ¿sí? y su pensamiento, por qué conocemos lo que conocemos de Carlos Marx, etc. Y justamente a raíz de tu último que acabo de decir es que eh, con Katia quedamos en conversar hoy sobre la cuestión de la modernidad como ese lente con el cual conocemos y nos acercamos, nos acercamos en pasado y en presente también a lo que es el pensamiento de Carlos Marx. Eh, Katia, para los que somos eh, novatos, legos, que no conocemos de, de conceptos como modernidad, colonialidad, decolonialidad, etcétera, ¿podrías por favor en los siguientes minutos eh, eh, abordarnos el tema de qué tenemos que entender por modernidad y, y luego abordaremos el tema de cómo es que esta modernidad, eh, digamos, condiciona nuestra percepción de una realidad o de un pensamiento, y en este caso concreto, de Carlos Marx. Adelante, por favor, Katia. Claro, pues, claro que sí, pues justo ese es como el, el meollo del asunto. Y es que la modernidad surge como un proyecto civilizatorio, como eh, una manera de vivir, así si lo queremos decir de, de una manera así directa, ¿no? O sea, es un modo de vivir. Un modo de vivir que contempla pues un modo de conocer, un modo de relacionarnos entre nosotros, o sea, entre personas, intersubjetivamente un modo también de construir instituciones. Entonces, eh, la modernidad es una cultura y produjo, por supuesto, pues un sentido común y que ahora nos abraza. no es, es, un, es un proyecto, además, civilizatorio que se ha ido expandiendo, que surge en Europa, pero que se ha ido expandiendo a lo largo de 500 años y hoy en día pues es... Eh, es un proyecto que ha llegado a todos los rincones de la tierra. O sea, de alguna manera todos estamos de alguna manera este, como imbuidos dentro de, dentro de él y percibimos la realidad de la manera en como nos han dicho que debemos percibirla. Entonces, eh, precisamente la tenemos a la modernidad como tan cerca de nosotros que no la vemos. O sea, pensamos que... Y vivimos simplemente como y que aprendemos las cosas eh, según nuestra familia, nuestra tradición, pero no nos damos cuenta de que en realidad estamos metidos como en un complejo entramado eh, de visiones de, de mundo, que entonces desde ahí es que realmente es desde, desde donde estamos tomando las decisiones más importantes políticas, económicas, sociales, e incluso, o sea, eso es lo que, lo que quiero que abordemos el día de hoy, la modernidad nos enseña a soñar, nos enseña a soñar con un mundo, y nos enseña a aspirar a construir una vida en concreto. Entonces, es muy importante que tomemos conciencia de cómo esta modernidad ha abrazado al mundo, y le ha ofrecido este modo de vivir, este modo de soñar, este modo de relacionarse. Y finalmente, eh, el curso que está llevando la humanidad está siendo definido por este proyecto civilizatorio. Entonces, si lo quisiéramos así como decir de una manera muy directa y muy básica, la modernidad es un modo de vivir, un modo de comprender el mundo. Un modo de vivir, un modo de comprender el mundo. La modernidad nos genera, nos crea el sentido. La modernidad es un estilo de vida. La, la modernidad es una, digámoslo así, civilización. Eh, intentando escarbar un poco más, eh, eh, Katia, ¿de qué manera la modernidad eh, configura nuestro sistema cognitivo, incluso emocional incluido, eh, para poder eh, acercarnos y conocer a la otra persona su pensamiento? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se da ese proceso? Es decir, ¿de qué manera la modernidad nos condiciona para a conocer... Eh, una faceta de, en este caso por mencionar, por ejemplo, Carlos Marx, y no la otra, o en qué medida no nos permite ver la globalidad. Sí, pues eh, creo que habría que comenzar teniendo en cuenta de que el ser humano es un ser histórico, es decir, no, no percibimos el mundo simplemente así, como tabula rasa, sino que nuestra percepción se constituye históricamente. Entonces, habría que contar un poquito de esta historia de la modernidad para ver cómo nos ha ido constituyendo a nosotros, ¿no? configurando a nosotros. Entonces, eh, Enrique Dussel, por ejemplo, se remonta a una fecha que para nosotros es muy significativa, que es 1492, ¿no? el año en el que... Europa, pues, arriba a este continente y comienza la conquista de nuestros pueblos originarios. Ese es como el año en donde eh, Dussel sitúa el nacimiento de la modernidad. Esta, esta modernidad que además surge eh, en el momento en el que Europa se encuentra con otro tipo de ser humano, con un otro, ¿no? o sea, un otro completamente desconocido y que no entraba dentro de sus categorías, dentro de su modo de comprender y dentro de, eh, de su manera de vivir. Entonces, cuando llega a este continente, el europeo tiene que hacer como grandes esfuerzos por... Eh, categorizar qué es lo que tiene delante, es decir, pongamos por ejemplo eh, la imagen. Si uno está eh, en, el, en el mar y nunca jamás ha visto un barco y no sabe lo que un barco significa, es decir, no tiene el concepto de barco y no sabes eh, Dios, cuál es el uso de un barco, o sea, tú ves eso en el mar y tienes que hacer muchos esfuerzos para poder hacerlo entrar dentro de tu comprensión. Y le puedes llamar de alguna manera. Esa manera de llamar a lo desconocido, lo completamente desconocido, no va a ser una verdadera manera. O sea, no vas a poder realmente entender lo que es, simplemente con verlo. Entonces, un poco esa es la experiencia, o sea, encontrar una civilización o civilizaciones nuevas que tienen otros principios, otros valores. Y entonces el europeo tuvo que hacer un gran esfuerzo por categorizar y entender y ponerlo en algún lugar de su esquema de comprensión. Entonces, pensemos en esta época en que Europa tenía eh, una situación además geopolítica interesante porque estaba, por un lado, sitiado por el, la expansión del Imperio Otomano y estaba realmente en una situación eh, de, mucha, de muchas limitaciones, porque había un montón de reinados, cada uno con sus propios modos de vivir, no se ponían de acuerdo, entonces Europa estaba muy sitiada. Se dice que la apertura, el querer salir, abrirse hacia el mar, era una manera de querer llegar a la India, a la China, que en ese momento se encontraba como el gran centro, ¿no? del gran centro cultural del mercado mundial. Esta historia, por ejemplo, no es muy conocida, porque en general conocemos la historia que nos dice que tenemos una antigüedad, después una edad media, después una edad moderna, como si la historia fuese una línea recta. Pero la historia no es una línea recta, es algo mucho más complejo, tiene tantas vertientes y, y tantos modos de, de comprenderse, dependiendo del lugar donde uno está parado. Entonces la historia que nosotros nos han contado es la historia de Europa, Digamos, situándonos en Europa, se entiende que uno vea la antigüedad, después venga la Edad Media y después la Edad Moderna. Pero situándonos en otro tipo de civilizaciones, no. Entonces, por ejemplo, en esa época en donde había un gran rezago eh, tecnológico, científico en Europa, China estaba en su apogeo, no estaba creciente, voyante, no eh, lleno de, de producción de mercancías, de nuevas tecnologías. Entonces Europa quería acceder al mercado chino y por eso es que Colón sale, ¿no? O sea, sale buscando entrar en contacto con estas grandes civilizaciones y, eh, y se encuentra, o oh sorpresa, con un continente entero. ¿no? Un continente que no había pues, calculado encontrar y que de hecho en las primeras narrativas, pues eh, él decía, ya ha llegado, no, o sea, he llegado a la India, estoy muy cerca de llegar al Gran Ganges, no, no sé cuántos días. Y de hecho el nombre que se nos ha quedado, no, en, en nuestro continente como indios es, es una prueba clara y una huella histórica de que Europa nunca comprendió este continente. Entonces nos llamó de una manera errática, o sea, era ese barco que no supo distinguir, que no supo comprender, y entonces eh, quedó ahí como, como una señal de que tenemos que hacer todavía ese trabajo de, de colonial o descolonial para poder encontrar la verdadera historia. Entonces, ese encuentro, ese primer encuentro con, con nuestras culturas originarias, pues Europa lo tuvo que meter en algún lugar. Y en ese momento, Europa tenía un gran complejo de inferioridad frente a estos grandes centros, ¿no? O sea, por un lado estaba la China, la India, a la cual quería acceder, pero no quería acceder para ofrecerle grandes mercancías. En realidad, Europa quería acceder a comprar. Quería comprarle a China, quería comprarle a la India, porque de allá venía las mercancías que surtían a la nobleza europea, o sea, las telas que vemos así muy suntuosas venían de, de la China, venían de la entonces eran para de inferioridad tan fuerte, que además también se veía alimentado por este contacto con el imperio otomano, con esta cultura eh, tan sofisticada, ¿no? Eh, finalmente lo va a, él a, a, a ver estas nuevas culturas como en una escala inferior. Pero eso fue algo que se fue trabajando, porque de principio en realidad, el europeo quedó bastante maravillado. O sea, pensemos que Europa era realmente, o sea, está, estaba metida en, en su pestes todavía, ¿no? O sea, no tenían alcantarillado, o sea, tenía muchas deficiencias desde un punto de vista de una vida normal, ¿no? De una vida saludable, de una vida digna. La gente vivía en, en gran precariedad. Entonces, cuando se llega a este continente, eh, pues no solamente que había pues grandes, eh, grandes construcciones, ¿no? O sea, imagínense llegar, por ejemplo, al centro de México, ¿no? Y ver esas grandes eh, construcciones ing ingenieriles, ¿no? Para poder manejar los pasos de agua. Eh, en Tenochtitlan, o sea, era, era realmente que, que decían, esto es más que Venecia todavía, ¿no? Entonces, se tuvo que hacer todo un trabajo para poder inferiorizar a nuestras culturas. Entonces, eso conllevó una, una construcción categorial, una construcción de pensamiento y una construcción de conocimiento. Entonces, aquí habría varias cosas que decir. Por ejemplo, eh, una de las notas quizá más importantes para, para poder distinguir este pensamiento moderno tiene que ver con la cosificación de la naturaleza y con la cosificación del otro. Es, una, es, es algo que va junto. Eh, en nuestras culturas, en nuestros pueblos originarios, aún ahora, sigue vigente de manera muy fuerte la idea de que la naturaleza es madre. Y, en, y eso realmente eh, impacta todo, toda la comprensión de nuestros pueblos originarios. Porque si la, si la naturaleza es madre, entonces la política va a ser una política entre hermanos. Va a ser una política de construcción con Italia. Entonces, eso demarca una novia, esa ¿sí? ah, cambiando de, de, de idea, es decir, la edad media también fue una, una purga, como por así decirlo, de esas raíces de pueblos originarios. En Europa, la de Brujas es también parte de esa, de esa depuración que hizo Europa de su conocimiento digamos más ligado a la naturaleza. Entonces, eh, esta comprensión sujeto-objeto va a... Incluir La puedo vender e incluso más el tener una propiedad privada me va a dar a mí, eh, digamos, una dignidad mayor que aquel que no la tiene. ¿sí? Entonces la propiedad va a ser como un, un signo de, eh, de mi capacidad humana, no de poder determinar mi persona sobre un objeto. De, poner, de poder poner el sujeto sobre un objeto. Entonces, si empezamos a ver, son como características muy distintas para poder desarrollar una cultura y un modo de vida en concreto. Entonces, eh, esto fue avanzando, digamos, la comprensión de la naturaleza que se va, se va a convertir en la base de la ciencia, de la ciencia moderna, va a ir también eh, junto a un desarrollo de la filosofía del derecho, o sea, de un modo de comprender cómo nos vamos relacionando entre nosotros y cómo vamos a construir instituciones. Porque las instituciones, hay que decirlo de una manera muy sencilla, la institución es un ponerse de acuerdo sobre algo. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos ponemos de acuerdo sobre algo, ahí ya... Eh, establecemos algo, establecemos un consenso y sobre ahí podemos construir. Es, es, es como un pie de base para que nosotros podamos continuar y, eh, y avanzar en, en, en el desarrollo de algo más complejo. Entonces, eh, el desarrollo de la ciencia y el desarrollo del, de la filosofía del derecho van a ir de la mano, muy juntitos. Y en la modernidad va a estar marcado por esta comprensión cosificante, ¿no? cosificante de la naturaleza. Porque entonces, si yo soy propietario, ¿no? en lugar de ser un hijo de la tierra, como en los pueblos originarios soy un señor de la tierra, pues eso me da otro, otro sentido, completamente distinto. Cuando me relaciono con otro, otra persona, no me relaciono con un hermano me relaciono con otro propietario, o sea, me relaciono con otro señor de la tierra. Entonces, la relación que se establece entre dos señores de la tierra, que además no son señoras, ¿no? son señores en masculino, o sea, muy patriarcal, eh, estos señores de la tierra van a establecer su relación según cada uno su propio interés. Es decir, uno va a buscar el interés propio, el otro va a buscar el interés propio y ahí, en ese interés, van a encontrar algo en común que los une. Por ejemplo, una transacción. ¿no? Yo te vendo esto y tú me das eh, a cambio esto otro. Entonces, es la búsqueda del propio interés lo que hace que se relacionen los sujetos. ¿sí? Entonces. Esto es muy distinto. Si nosotros volvemos ¿no? a la comprensión de nuestros pueblos originarios, donde la naturaleza es madre, lo que se pone por sobre es primero esa hermandad que tenemos y el bien común de la comunidad. ¿Sí? Eso es, esa es la base sobre la que se discute. O sea, hay un nosotros que abraza todas las decisiones que se están tomando. ¿no? Y se trata justamente como de ir elaborando un modo de organizarse que sea más nosotrico, que sea más, que abrace de mejor modo a toda la comunidad. Entonces, estas dos comprensiones de la realidad van a, van a chocar de una manera brutal en 1492. ¿Y qué va a significar esto? Va a significar que para Europa, que va a ser además la gran vencedora en, este, en esta conquista, eh, va a significar una inferiorización del modo de vivir y de comprender de nuestros pueblos originarios. ¿sí? Va a ser automáticamente descartado como un modo de vida de la antigüedad, ¿no? como algo que tiene que ser superado porque lo desarrollado es ser eh, cada uno individuo. ¿no? Entonces, esto va a ir junto con un montón de prejuicios que se le van a ir como pegando a toda esta comprensión de vida de nuestros pueblos originarios. De ahí que, por ejemplo, hoy en día sea muy común que cuando uno hable de pueblos originarios, en una discusión incluso académica y muy... Este, de mucho rigor filosófico o científico, el cientista moderno, eh, sigue pensando a los pueblos originarios como comunidades del pasado. Y a mí esto siempre me, me, me brinca mucho, o sea, me, me y, y choca, porque, porque nuestros pueblos originarios son también del siglo XXI, están vivos en el siglo XXI, han resistido todos los embates estos 500 años, y sin embargo, cuando los vemos, desde un punto de vista moderno siempre los lanzamos al pasado, o sea, es como si fuéramos a un pueblo originario y fuéramos como en, una, en un viaje en el tiempo, ¿no? entonces ahora estamos en el pasado, entonces esto trae una carga valorativa muy fuerte, porque entonces si es algo del pasado no es un interlocutor válido. ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer en primer lugar es como descentrar esta discusión y mostrar lo ridículo que es, o sea, porque no hay, no hay más eh, manera de, de decirlo. Y sin embargo, no nos aparece tan fácilmente a los ojos. Por eso a mí me parecía importante la sesión de hoy, porque vamos a tratar como justamente de ir quitándonos ¿no? esas costras de los ojos porque hay un montón de cosas que pensamos que son, digamos, nuestras y que, y que son categorías de análisis y que no son más que un montón de prejuicios. ¿sí? Entonces, la modernidad está muy, eh, ha permeado de manera muy profunda en nuestro modo de comprender y de ver el mundo. Hay ahí un montón de prejuicios, de raza, ¿no? De género y todo eso hay que irse quitando, hay que irse como la cebolla. Y no sé si si, si realmente luego lo podemos hacer a un punto profundo pues, porque tiene que ver como como decía yo en un principio con un modo también de, de soñar y de aspirar. O sea, cuando uno le pregunta, por ejemplo, ¿no? a un papá, a una mamá, ¿cómo, o sea, ¿qué esperas tú de, de, de, de tu hijo, de tu hija? La idea es siempre que sea exitoso. ¿no? Entonces, eh, incluso la gente más crítica y de izquierda te dice eso. ¿Y qué, qué, qué significa el ser exitoso? Se trae ahí una carga valorativa de, de ganar dinero, no de ser independiente y todas estas cosas que, que nos parecen a, a, en el sentido común moderno muy pues, valiosas y todo. Pero cuando les empezamos a rascar y nos damos cuenta de que esto, por ejemplo, de ser independiente es una cosa, híjole, bien peligrosa porque... ¿Quién puede decir que es independiente? Todos somos dependientes de todos, pero la dependencia ahora se le ve de una manera tan negativa, tan eh, que, que nadie quiere depender de nada, ¿no? O sea, todo mundo quiere ser como individuo y eso implica pues estar por encima de los demás y eso implica muchas otras cosas. O sea, en parte todos estos valores cuando los empezamos a ver en contexto, nos damos cuenta que destruyen la comunidad. Entonces, estamos constantemente en contradicción. Es una contradicción entre lo que nosotros, según, estamos defendiendo, ¿no? Somos, qué sé yo, críticos, de izquierda y demás, pero en la vida cotidiana somos profundamente modernos y seguimos todavía aspirando a, a llegar como a estos eh, estándares de vida que nos dicta la modernidad. Entonces, bueno, volver a 1492, volver a situar el tema, empezar a entender como desde estos elementos muy, muy fáciles de comprender, ¿no? Esto que, que les digo yo de la comprensión desde la naturaleza como madre y la, y la naturaleza como cosa es un parteaguas. Y ahí está toda la izquierda, es decir, porque la izquierda es moderna y la izquierda no, no, no, no ve a la naturaleza como madre, pues. no O sea, está ya muy metida eh, la modernidad dentro de nuestra izquierda. Entonces, vamos a necesitar como andar un camino doloroso porque va a implicar también una transformación subjetiva. ¿no? Y, de, y de apuestas de vida. Y pues eso pone en cuestión, digamos, lo más, eh, el tuétano de lo que somos, ¿no? o sea, lo que, lo que nos constituye por dentro. Muy bien, muchas gracias, Katia. Katia Colmenares, desde el Instituto de Formación Política de Morena de México, conversando con ustedes, amigas y amigos, sobre la modernidad. Ella eh, sugirió, planteó la necesidad de abordar el tema de la modernidad para intentar aproximarse, porque es, y sí, hacer eh, Carlos Marx, porque según plantea ella, eh, usted y yo, y todos los que habitamos en este mundo, estamos configurados por la, la cuestión de la modernidad, como en todo lo que decía anteriormente, pero este último, lo indica ella esto en nuestro proceso de construcción de conocimiento, es decir, esa manera de cómo asimilamos, cómo conocemos, etc. está ya configurado ella dice por este model, esta modalidad, que en la medida según ella es, eh, es según ella, es una altamente ecocida, en el sentido de que convierte a la madre en, en la despensa a quien te escarbar, luz, pues, que es horrible pues, sacar los beneficios. Eso tiene que ver mucho también con el pensamiento cristiano, una corriente que indica que a la tierra hay que eh, eh, es maldita la tierra. Para poder pegarse. Por otro lado también está el tema de la, del índice. Solo autocéntricos y también índigo autocéntrico. y yo sé que me dice que tienes ruido por ese lado, escuchas ruido, se te escucha la voz bajita, dices. No sé si me escuchas ahora. Sí, sí se te escucha, pero un poco bajito, se escucha como el ruido del entorno. Y lo que pasa es que cambie de ambiente y vamos a ver si aquí funcionamos mejor, y si no, vamos a avanzar. Entonces, el sentido es, que, ¿qué tiene que ver eh, la modernidad con el desarrollo? Porque por donde estás planteando, eh, poniendo un entrebicho en ridículo, digamos, la modernidad como civilización, eh, prácticamente estás derribando su eh, horizonte eh, de bienestar como hacia el desarrollo. Y entonces, ¿cómo se explica modernidad y desarrollo? ¿También el desarrollo entonces es un ridículo? ¿Es algo insostenible. Bueno, es una pregunta muy importante y creo que, antes de responderla, me gustaría como... No sé si, si podemos... Si, si Silencias un poco tu micrófono, porque se escucha mucho ruido. Ahora sí. Gracias. Este, antes de, de, de pasar como a, a responder esa pregunta que me parece esencial, Creo que es importante hacer un, un pequeño puente aquí, porque estamos justamente a lo que vamos a avanzar en las siguientes sesiones es a, a tratar el tema de Marx, ¿no? o sea, Marx, de todos modos, pues no, no viene de ninguna cultura de pueblo originario, ¿no? Ni tenía contacto realmente pues directo. Entonces, ¿aquí qué tiene que ver y por qué la crítica de Marx? Eh, nos es interesante para pensar nuestras alternativas. Creo que ese es algo que tenemos que contestar y después pasamos a, a, a lo que mencionas. Eh, creo que eh, es importante poner esto en contexto porque lo que estamos trabajando, digamos, no apela a una digamos a un principio culturalista, ¿no? De volvamos a lo nuestro porque es nuestro, como si el ser nuestro ya eh, lo hiciese valioso de por sí. Hay algo, hay algo de eso, ¿no? Pero en última instancia y sobre todo en el medio en el que nos movemos, porque estamos a un nivel de, de querer dar la batalla también teórica, la batalla filosófica y la batalla de argumentos. Y creo que aquí el, el argumento de, de tratar de pensar eh, la construcción de un mundo posible con criterios éticos y con criterios claros desde la vida, hay que saberla situar, hay que saberla defender también. Y Marx nos es muy útil para pensar nuestras alternativas porque él tuvo una visión muy clara sobre el lugar desde donde podemos hacer una crítica con sentido y una crítica muy fuerte a la modernidad. Y esto tiene que ver con que eh, la modernidad va a producir, dice Marx, una inversión y es una inversión no solamente de pensamiento, ¿no? Ahorita es lo, es lo que hemos estado hablando, o sea, cómo nos permea en el pensamiento y empezamos a concebir como valioso aquello que no era valioso en otro tipo de, de, de espacios, pero aquí de lo que se trata es, eh, dice Marx, de que hay una inversión en el pensamiento y hay una inversión en la realidad. ¿no? Esto es esto es fuerte y vamos a abordarlo, nos va a llevar, creo que la siguiente sesión, tocar este tema que es bastante profundo. Eh, si, si nosotros nos vamos como a lo más inmediato, a lo más directo, ¿qué es lo que comemos? Comemos naturaleza, respiramos naturaleza, ¿no? Nos, o sea la vida del ser humano está unida a la vida de la naturaleza de, un, de una manera irrenunciable. O sea, no podemos no comer naturaleza porque nos vamos a morir. Y Marx es consciente de esto. O sea, él dice la naturaleza es madre, y no, no, no en el sentido de los pueblos originarios. Dice, es la madre del trabajo, es la madre desde donde nosotros transformamos el mundo para poder llevar a cabo nuestro proceso metabólico, ¿no? O sea, quizá utiliza hasta, hasta como conceptos un poco científicos, pero el proceso metabólico del ser humano implica ese comer naturaleza, ese alimentarse desde la naturaleza. Entonces, eh, esto que pareciera ser algo como obvio, o sea, y sobre todo en nuestro continente lo tenemos como muy a flor de piel, porque aún en nosotros, aunque somos también muy modernos, tenemos otras matrices civilizatorias y eso nos, nos da una ventaja eh, en este sentido eh, de comprensión, ¿no? Y también de, de proyección de otras posibilidades de vida. Entonces, Marx es capaz como de, de ir a lo más básico. Esa es otra manera de llegar, ¿no? O sea, no por la cultura, sino por la vida misma. Es decir, nosotros comemos naturaleza y, y, y la naturaleza es algo, digamos, es como... Es parte de nosotros, o sea, la necesitamos para llevar a cabo este metabolismo y vivir. Entonces, esto que es tan obvio en, en la modernidad se olvida. O sea, la modernidad nos hace pensar como si la naturaleza no fuese lo esencial y por eso la destruye y por eso la contamina, ¿no? Y por eso no hay realmente ningún ningún cuidado en la relación con la naturaleza, sino que es simplemente degradada al nivel de la cosa. Es la cosa de la ciencia, ¿no? Cuando te dicen, "Estoy haciendo, estoy llevando a cabo una investigación, el objeto de estudio, ¿no? El, el objeto es siempre la naturaleza. Es, es como el otro lado, ¿no? Yo soy sujeto y ahí está la naturaleza como el objeto. Y eso le da un sentido también, eh, digamos, eh, de inferior, porque, la, porque el objeto no tiene voluntad, no tiene voluntad de por sí. El que tiene voluntad es el sujeto y le pone su voluntad al objeto. Entonces, eh, hay, una, hay una relación, digamos, eh, jerárquica. Y Marx se da cuenta que esto es absurdo. Pero es la base para que se pueda sostener la modernidad y el modo de producción pertinente a la modernidad. Que eso es de lo que va a hablar Marx. Este modo de producción pertinente a la modernidad es el capitalismo. ¿sí? Entonces, el capitalismo para poder desarrollarse va a necesitar varias cosas. Va a necesitar, por ejemplo, eh, que haya sujetos, trabajadores, y dice Marx, trabajadores libres. Libre lo dice en, una, de, en un sentido como bastante sarcástico porque dice libre porque no tiene nada, ¿no? O sea, no tiene, no tiene tierra que trabajar y no tiene comunidad. O sea, es un individuo, un solitito. El capitalismo necesita que haya sujetos libres en este sentido, ¿no? No, no tanto de que sean libres de, de poner su, su, su voluntad de, en su autodeterminación, sino más bien libres en el sentido que no tienen nada. O sea, son, dice Marx, pobreza absoluta. Entonces, para que tengas este tipo de trabajador, necesitas destruir la comunidad. Porque en la comunidad no hay nadie solo. ¿no? O sea, incluso aquí en... En, este, en los pueblos de, del sur, ¿no? Ni siquiera caminar te dejan solo. ¿De dónde vas? Bueno, pues vamos, te acompaño, ¿no? No te vaya a agarrar ahí un mal espíritu en el camino. O sea, nadie se entiende como solo, ¿no? O sea, eso es como, como inhumano, como irracional. Y para, y para el modo de producción capitalista es vital que los sujetos estén solos, o sea, que sean individuos. Entonces, el individuo va a ser un tipo de ser humano que va a aparecer en la modernidad. O sea, no, no es así como nada más como, como cuando decimos una persona singular. No, es un tipo de, de ser humano, es un tipo de subjetividad, decimos. Y este tipo de subjetividad tiene algo muy en particular, y es que... Cada persona busca su propio interés, o sea, se pone como principio y como fin de sus acciones, ¿no? O sea, yo eh, busco obtener algo para qué, para mí. Sí, es el, es el ego. Esto es un individuo. Entonces, toda la modernidad no solamente que parte de individuos, sino que produce individuos. O sea, hay todo un proceso pedagógico de educación para que tengamos estos individuos en la sociedad. O sea, ser individuo es algo que se aprende. Se aprende en la escuela, se aprende en el contacto con la gente en la calle. Cada quien rásquese, ¿no? Con sus propias uñas, decimos aquí en México, ¿no? Entonces, eh, el, el modo de producción capitalista necesita esto, necesita tener individuos. Necesita tener individuos que además no tengan propiedad. ¿Para qué? Para que no tengan otra que ir y venderse ellos. ¿no? O sea, vender lo único que les queda. ¿Y qué es lo único que le queda a alguien que no tiene nada? La vida. O sea... Lo que va a ofrecer el obrero a las puertas de la empresa del gran capital es su vida, su tiempo de vida, su, capaci okay. su, su capacidad de trabajo en tiempo de vida. Entonces va y se vende por ocho horas, de lo cual recibe, ¿no? recibe un salario. Entonces hay aquí un intercambio. Y este intercambio en realidad lo que, lo que hace es convertir a la persona en un objeto del gran capital, ¿sí? del gran movimiento. Entonces dice Marx, esto es lo que significa invertir la realidad. O sea, ya no es el ser humano quien es sujeto, sino que es la empresa, que es una institución, en este sentido diríamos un objeto, y es, es el verdadero sujeto dentro de la modernidad. Entonces se da una inversión en la realidad. Los, los seres humanos son objetos que sirven para la reproducción del gran capital. Entonces eh, es el mundo al revés. Precisamente es el mundo al revés. Entonces el, todo este mundo al revés viene con un discurso que lo sustenta precisamente para que lo, lo haga parecer como el mundo puesto sobre sus pies. Y es por eso que aunque todos vamos caminando en un mundo al revés, no nos damos cuenta de que el mundo está al revés. ¿Por qué? Porque tenemos teorías que sustentan el mundo al revés, tenemos un sentido común que sustenta el mundo al revés, Incluso si, lo, si, si vamos como y le rascamos un poco a ciertos conceptos, vamos a ir encontrando, ¿saben? Esas cosas como, como bizarras que nos hacen como dar cuenta de que aquí hay algo que no está bien. Cuando decimos, por ejemplo, eh, que se busca una vida sofisticada. ¿Qué quiere decir sofisticado? ¿De dónde viene la palabra sofisticado? Y esto lo, lo, lo trata Marx en el Capital. O sea, la sofisticación del pan es justamente la adulteración del pan. O sea, el sofista es el que te engaña, el que te envuelve, el que te, el que te embauca. Y sin embargo, en el mundo moderno se busca la sofisticación. O sea, entre, entre más sofisticada sea una mercancía, más valor tiene. Entonces el encubrimiento está mejor hecho. ¿sí? El engaño está hecho de una manera mucho más fina. Y, y Marx habla, por ejemplo, ¿no? lo que ha significado la sofisticación del pan y muestra cómo el pan ha sido adulterado, se le ponen otras cosas, algodón, quién sabe qué tanta cosa se le ponían en la época de Marx. Ahora, bueno, ahora ya es indecible, ya ni siquiera podemos pronunciar lo que se le pone al pan, porque son real, realmente materiales muy sofisticados. Entonces, eh, entonces, bueno, esta sofisticación de la vida Significa pues el quedarse al nivel de las apariencias, ¿no? Hacer el, el, ya hacer ya, ya vino aquí mi, mi realidad. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Puedo, ¿puedo hacer popuchol? ¿Mm? O aquí. Okay, okay. ok. Entonces... A ver, me voy a poner los audífonos para mamá, que. Mamá, ¿Qué pasó? Mamá. Estamos conversando con Katia Colmenares sobre la modernidad, intentando acercarnos a esta, a este estilo de vida, a este paradigma mm. cual, este, que nos condiciona nuestra concepción del mundo, eh, nuestra concepción. Luego, mañana, hacer cargos en lo que es el coincemento de cargos máximos. Vamos a continuar entonces, escuchando este, a, a Katia. Ella, como indica, eh, la maternidad que ya indicaba ¿no? en su anterior intervención, una de las razones esto, o uno de los elementos competitivos de la totalidad, es justamente el haber matado a la madre y haber anulado a la madre para constituirnos a los hijos que podríamos ser los humanos en sujetos eh, justamente con lo que está haciendo y tratamos que ella nos está ratificando eso no la vida como la base de la vida es mamá y está atendiendo a su pequeño bien Katia, entonces continuemos con lo, con lo que abordabas Muchas gracias. Y sí, bueno, pues somos también, esta es parte de nuestra realidad real, metabólica. Entonces, bueno, aquí de lo que se trata es como de empezar a dudar, ¿no? O sea, de esta vida que tenemos y, y por eso me gusta un poco referirme a esta película de Matrix, porque es un poco la idea o sea, estamos adentro de una realidad. No sé si se escucha interferencia. ¿Se escucha bien? Ah, perfecto. Me dicen si escuchan interferencia porque aquí tengo un ruidito. Entonces, eh, porque se trata como justamente de llevar a cabo pues un, un despertar, ¿no? o sea, un despertar de una realidad que nos han dicho que es la realidad verdadera y que tiene por detrás toda una comprensión histórica que la sustenta, por ejemplo, toda una teoría, decimos, todo un sentido común. Pero bueno, eh, ¿qué podemos como contraponer a todas estas verdades que se nos han dicho que son, eh, que son, digamos, el núcleo duro? De la, de la vida que tenemos. Podemos decir que en el siglo XXI, estamos después de 500 años y poco más, estamos ya eh, en un punto en el que se vuelve insostenible decir que la modernidad ha traído una buena vida, ha traído justicia, ha traído plenitud, Todas estas cosas en realidad las ha traído para un pequeño número de gente y hoy, incluso de una manera tan dramática que, que nos hemos amanecido con, con esta noticia de que el 1% de la humanidad pues es el propietario del 80% de los recursos naturales que tenemos y de los recursos en general, o sea, la modernidad que se planteaba como el proyecto civilizatorio que traía eh, como parte de su cumplimiento el, la satisfacción plena de las necesidades del ser humano, pues después de 500 años no vemos, claro, no vemos esa realidad que se nos había prometido, por el contrario. Entonces, a las verdades de la modernidad podemos contraponerle las crisis que tenemos hoy en día, y que son crisis ya muy profundas, ¿no? O sea, que, que llegan al punto de, de que hay quien dice que el, el daño que se ha hecho a, a, a la naturaleza, a la madre tierra, es tal que ya será irremediable, ¿no? O sea, que no podemos volver atrás. Entonces, eh, Todas estas crisis, que son crisis económicas, políticas, de salud, incluso, no nos ponen frente a la necesidad de ir pensando, no solamente, digamos, llevar a cabo luchas dentro de nuestros espacios para poder lograr reivindicaciones, sino que tenemos que empezar a pensar como humanidad, qué es lo que tenemos que construir o cómo tenemos que unirnos para construir otro proyecto civilizatorio, porque el proyecto de la modernidad nos ha llevado justamente al atolladero en el que estamos. Entonces, de aquí, pues es necesario ir eh, desarrollando no solo un pensamiento, sino también real, realidades reales de comunidad, de solidaridad. O sea, hay que llevar a cabo... Eh, transformaciones de la vida, transformaciones del pensamiento y aquí también la teoría tendrá que hacer su parte, es decir, tenemos que producir teoría crítica también. Y por eso a, a mí en lo particular me ha apasionado este tema del método, porque creo que, que tenemos que dar también la batalla con argumentos y con ideas sólidas. Entonces, ahora volviendo a la pregunta que, que ha hecho Yantay sobre, sobre el desarrollo, que me parece súper importante. Efectivamente, uno de los, de los grandes conceptos que ha manejado la modernidad es la idea de desarrollo. Y la idea de desarrollo trae en su interior una comprensión cuantitativa de la realidad. O sea, de, de que se puede ir digamos sumando siempre algo ¿no? Se puede ir mejorando siempre algo y también va muy de la mano con el progreso claro, podríamos también hablar de un desarrollo de la vida ¿no? Y ahí entonces tratamos como de llevar este concepto a un ámbito más bien cualitativo y no cuantitativo creo que es será súper importante hacer ese trabajo como de, de resemantización del concepto, porque ahora como lo comprendemos, o sea, como se comprende desde la clave moderna, es en el sentido de progreso. Y el progreso, pues es una locomotora que no tiene fin. O sea, es siempre como añadir más. Es, es, es, es precisamente análoga a esta diferencia entre el vivir mejor y el vivir bien. O sea, siempre se puede vivir mejor. Siempre se puede tener un lujo más. ¿no? Siempre, siempre se puede, digamos, este, automatizar más la vida. Y dentro del de, modo de comprender de la modernidad, eso significa vivir mejor. O sea, el que hagamos menos, ¿no? El que tengamos más tiempo, que al final es tiempo, ¿para qué? Para el capital, para que vayas a trabajar al capital. Pero entonces, eh, esta, esta idea del vivir mejor, desde un punto de vista cuantitativo, es al infinito. O sea, no tiene, no tiene llenadera, ¿no? Este, y, y, y siempre me gusta poner este ejemplo del, del abrelatas eléctrico. O sea, ha habido abrelatas desde tiempos inmemoriales. Con un cuchillo podemos abrir una lata, ¿no? Y sin embargo, la modernidad como que pone todos sus esfuerzos en crear ¿no? mercancías que vayan automatizando más todos los procesos que signifiquen menos esfuerzo. Y sin embargo, eh, hay, hay este tipo de inventos que que son totalmente insulsos, o sea, no tienen ningún, ningún sentido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que agrega? No agrega nada, se gasta de más energía, que podríamos usar la energía de nuestra corporalidad, pero no, o sea, se, se utilizan como todos los recursos, ¿para qué? Para evitarnos a nosotros un movimiento. Entonces, este vivir mejor, que no tiene fin, ¿no? que es al infinito, no tiene en su interior ningún criterio eh, que, lo, que lo regule. Ese es, el pro, ese es el problema de fondo. Como no tiene ningún criterio que lo regule, un criterio ético que lo regule, entonces se puede acabar incluso el, el planeta entero. O sea, los recursos naturales son contemplados como si fuesen infinitos. Y no son infinitos, son finitos, como nuestra vida es finita. Y empezar a, a, a tomar esta perspectiva de la vida, que es lo que nos, nos, nos hace Marx, o sea, nos agarra y nos pone como con los pies en la tierra para sentir la tierra y para decir, bueno, esta vida que vas a desarrollar tiene, tiene fin. Después de, de 20 horas de trabajo te puedes morir. Y la gente se moría ¿no? En, en, en las salas de trabajo. Entonces, el volver a poner la realidad sobre sus pies significa eso, como volver a anclarse a la vida y decir, bueno, estas son las posibilidades que tenemos y desde aquí tenemos que evaluar qué sí y qué no. Entonces, eh, el, vivir, el vivir bien va hacia allá, va hacia poner en el centro la vida. Sí, y la vida en un sentido digno, la, la, la palabra misma, dignidad, es una palabra cualitativa, o sea, no puede ser medida, no puede ser, medida, ¿no? No puede ver, no puede ser este, cuantificada, sino que una persona es digna. Y es así, o sea, es como un infinito eh, hecho cualidad en una persona, ¿no? en algo que tiene valor por sí mismo. Entonces, es necesario que la ciencia vaya mudando de, de, de criterios, porque hasta ahora ha tenido criterios cuantitativos y solo cuantitativos. Es decir, puedo, por ejemplo, hacer un desarrollo, producir un virus que puede matar a la mayor parte de la población. ¿Por qué? Pues porque, porque puedo hacerlo, ¿no? O porque tengo otro fin, qué sé yo, el... el Ahora, el, el, dice Ramón Grossfogel, el ecofascismo, ¿no? O sea, que por una cuestión de, de que la naturaleza, como ya no aguanta más tanta población, entonces hay que eliminar a una buena parte para que la vida sea posible. Entonces, parece ser que hasta por razones ecológicas, ¿no? se puede asesinar a la mayor parte de la población. Entonces, pero en última instancia, todo esto se mide en cálculos matemáticos, no tiene nada que ver con la dignidad, no tiene nada que ver con el valor que pueda tener una persona. Que dice que dice Marx no tiene valor en realidad, porque es la fuente de todo valor, ¿no? O sea, el ser humano puede producir valor porque pone su vida en un objeto. Eso es eso es, eso significa trabajar, ¿no? Ya. Significa Trabajar significa el que un sujeto acumula su vida y la pone. La, la, dice, dice más la gelatiniza ¿no? en un objeto. Entonces, eh, eso, que, eso que se pone finalmente es algo irrecuperable. Es tiempo de vida, son sueños. O sea, es algo que está más allá de todo cálculo matemático. Sí, se puede decir, trabajaste ocho horas. Pero esa, esa potencia, esa capacidad que puedes tener de trabajo, pues es una, o sea, es, es una dignidad infinita que la pones ahí, ¿no? Entonces, eh, creo muy importante que podamos como hacer este pasaje, ¿no? O sea, pensar el desarrollo no en términos modernos, cuantitativos, sino que empecemos a trabajar, ¿no? Quizás sea esta categoría o quizá haya que producir una nueva para pensar en eh, cómo dignificar más la vida porque creo que hacia hacia allá va el vivir bien no ese, ese tiene que ser como nuestra la luz que ilumina pues ahora nuestras reflexiones no todos los, las mercancías serán necesarias para dignificar la vida ¿no? entonces habrá que hacer como una eh, como poner sobre la mesa qué es lo fundamental y que sea también factible, ¿no? que sea posible, que sea viable y sobre todo que nos evite eh, utilizar la, la, la tecnología para evitar movernos, porque eso es lo que ahora hace la tecnología. ¿no? Creo que el ser humano tiene que aprender como que a moverse, o sea, y ese moverse implica también revitalizar los espacios. Muy bien, gracias Katia Colmenares, conversando con usted, amigas y amigos, sobre eh, la modernidad como estilo de vida, como paradigma. Katia, son las 10 y 22 minutos, tenemos unos 10, 15 minutos más. Eh, la pregunta aquí surge entonces lo siguiente. Si nos estás llamando, convocando con tu reflexión a deconstruirnos, a salir, digamos, de este paradigma de la modernidad, nos estás llamando al suicidio, en el sentido de que yo, usted, somos en buena medida este, hechos. Si bien es cierto, no nacimos individuos, pero nos hicimos individuos con la modernidad. No nacimos urbanos, pero nos hicimos urbanos con la modernidad. Urbano como, el, digamos, antípoda al ámbito rural. ¿no? Ciudades, digamos, como espacios de muerte, etc. Eh, y en ese sentido, entonces, en este sentido de, de, de morir a nosotros mismos ¿Será posible, según tu percepción, eh, eh, recuperar, por más que, este, sí, pues, recuperar esto de la identidad comunitaria que todavía algo de eso tiene, tiene que haber en nuestra memoria genética, esta identidad tierra, que algo de eso debe de haber en nosotros, ¿no? porque lo que tú hablabas al inicio, ¿no? de, de, de haber matado a la madre, etc., ¿Y cómo hacer ello? ¿Es posible morir para resucitar, resurgir como identidad tierra, como identidad comunitaria? Adelante, por favor. Sí, muy, muy, muy linda tu pregunta y muy importante. En realidad, no, yo no, no, no llamaría suicidio. Más bien, creo que es lo contrario. Y, y creo que lo más importante de todo es que no se trata como de... Digamos, de partir de cero, eso siempre me gusta como, como remarcarlo porque lo humano que tenemos que hacer resurgir, ¿no? O sea, como ampliar esas relaciones solidarias, no son ajenas del todo a nosotros. En ese sentido, no es que tenemos como que instaurar algo nuevo o de pronto ya ser de una manera comunitaria sino más bien se trata como de ir expandiendo esas relaciones que ya son parte de nuestra vida. O sea, eh, para que la vida sea posible, primero, comemos naturaleza. Eso es algo que, que, que, que es, eh, como decía, ir, irrenunciable. ¿Pero somos conscientes de eso? O sea, ¿somos conscientes del contenido de esa naturaleza? de que cuando nos llevamos algo a la boca, primero que no es una cosa, no no es una cosa. O sea, venimos también de ahí, o sea, la primera célula, y me gusta mucho como anclar esto a, a, a nosotros mismos, la primera célula que nació a la vida ha vivido de manera eh, permanente hasta el día de hoy. O sea, tenemos miles de años vivos y somos una misma vida. Aunque yo te vea a ti el rostro, ¿no? Pero eres, eres, estás frente a mí, pero también estás en mí. O sea, no, la naturaleza no es algo aparte de nosotros. La, la modernidad nos ha enseñado a verla así, pero creo que justo se trata como de volver a abrir los ojos y de ver la realidad tal y como es. Entonces... Eh, no se trata como de aprender algo que nos es ajeno, sino más bien como de profundizar esa experiencia que de alguna manera ya tenemos. O sea, el hecho de cuando de, de nacer, de nacer dentro de otra persona, o sea, este tipo de experiencias que a mí me parecen tan maravillosas, tan milagrosas y que sin embargo no, no resuenan, ¿no? O sea, yo misma cuando, cuando me embaracé de mi primera hija, yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo es que todas las madres no están gritando en sus ventanas lo milagroso que es tener un ser adentro, no? O sea, para mí era como descubrir un continente y me parecía tan normalizada esta experiencia. Yo decía, ¿cómo puede ser que el milagro de todos los días, la vida, el nacer, esté, esté tan, tan normalizado? O sea, ya nadie se, se maravilla de ese tipo de cosas y, sin embargo, creo que tenemos que aprender como, como a despertar la maravilla en la vida cotidiana. Entonces, no se trata de, de, de inventar otra cosa nueva, sino más bien de aprender a vivir de una manera más intensa, más profunda y conectada. Conectada, además, no con un invento, sino con lo que somos. O sea, porque esto que te estoy diciendo de que la vida es una... Y que todos somos expresiones de esa una vida y de alguna manera el haber nacido a la conciencia porque la vida un día se volvió consciente, dice Dussel, y en el momento en el que se volvió consciente se volvió también responsable. Entonces el ser humano tiene una nota nueva en la historia y es el haberse es la vida vuelta consciente y, y hecha responsable de sí misma. Ese es el papel, digamos, del ser humano. O sea, como dice, dice Rafael Bautista, ¿no? Como criadores de la vida. Creo que es importantísimo volver a ese tipo de, de conceptos y tratar de, de enseñarlo y de experimentarlo, ¿no? En, en la propia vida. Y, y de ahí, pues, empezar a ver como todas las implicaciones que tiene esto porque tiene muchísimas implicaciones, o sea, la, la cosa es que sepamos cómo mantenernos en ese lugar del milagro. Y eso es lo que nos es tan difícil porque en este mundo cosificante en el que cada quien está acostumbrado a hacer una función y a tratar al otro como una función ¿no? y ver al chofer y ver el, al taxista y ver al carpintero y dejar de ver personas ahí, ¿no? Y dejar de ver, eh, digamos, familias, preocupaciones, eh, o sea, dejar de ver lo humano que hay ahí, eso es, es, es el, digamos, como el reto que tenemos ¿no? cotidiano y que tenemos que saber como remontar y, y, y revelarnos ante eso. Entonces, yo diría, hay que... Hay que tratar como de enraizarnos y de recuperar esas relaciones que ya son parte de nosotros. Y por eso siempre también recuerdo, bueno, tú, yo, ¿no? Los que estamos aquí hemos sido de alguna manera amados, de alguna manera. Puede ser muy precaria, puede ser muy elemental, ¿no? Con muchas deficiencias pero fuimos cargados, ¿no? O sea, fuimos acunados de alguna manera, porque si no, no estaríamos aquí. O sea, un niño, cuando no es mínimamente acuñado, se muere. Así, se muere. O sea, es parte, la vida necesita eso. Entonces, la vida con, con comunidad, con contacto, con solidaridad, con empatía, de alguna manera todos la experimentamos, ahora se trata como de expandir esas relaciones, de hacerlas que, que se vuelvan nuestra constante no y no solamente aquellos momentos como raros en donde estamos como en un lugar seguro, en nuestra casa o con alguien que nos ama, en donde podamos sentir eso, sino que eso podamos nosotros como llevarlo, no o sea, llevarlo con nosotros y como estandarte a donde vamos nosotros a encontrarnos con otros. Entonces, eso es lo, lo realmente, el reto. O sea, eso es lo que, lo que, hacia lo que tenemos que aspirar, decía Juan José Bautista, ¿no? Hacer seres humanos nuevos, de eso se trata, como de, de poder empezar a pensarnos de una manera comunitaria, pero de una manera comunitaria bastante radical. Porque no es solamente, digamos, que yo soy comunitario con, eh, con los que están conmigo, sino que empecemos a expandir esa comunidad y que nos veamos como esta comunidad de vida que somos. Cuando digo todos somos parte de la naturaleza, a eso me refiero. O sea, la naturaleza es madre y como madre somos todos hijos. Y, y, y ahí en esa comunidad entra todo, entran los animales, pero también decía Juan José, Bautista, entran los espíritus, entran los ancestros, o sea, entra la historia. O sea, hay ahí como, como mucho que trabajar de, de volver a, a, a tomar conciencia para poner la realidad. Eso significaría tener la realidad sobre sus pies. Ahora está de cabeza, ahora todos somos individuos, ahora todos somos cosificados unos con otros, pero eso no es la vida. Eso va hacia la muerte, eso sí es el suicidio, ¿no? Pero el tratar de recuperar estas relaciones comunitarias que tenemos de manera muy esporádica y muy fragmentarias y, y con muchos eh, problemas, se trataría como de hacerlas crecer, ¿no? En todos los sentidos. Y eso significaría humanizarnos, nada más para terminar. O sea, paradójicamente dice Juan José Bautista, humanizarse significa volver a la naturaleza. Toda la modernidad hizo lo contrario, ¿no? Más bien, hasta decía Che Guevara, ¿no? No se olviden a mis hijos, ¿no? en la carta a sus hijos, no se olviden a los niños de aprender a dominar la naturaleza, ¿no? Eso es el, el criterio moderno. Ahí se equivocó nuestro querido y amado Che. Es parte de la izquierda moderna que hay que, que superar en sus prejuicios. Entre más nos acercamos a la naturaleza, entre más nos hacemos hijos, más nos iremos humanizando. Muchas gracias, eh, Katia Colmenares nos convoca a que seamos efectivamente humanos. Humus justamente viene de ahí viene el término humano del. Término latín humus, que significa ser tierra y volver a ser tierra, porque de allí venimos y hacia ella vamos. Y nunca nos desprendemos de la tierra como comunidad cósmica, como la madre eh, de la cual la modernidad nos ha querido de sustraernos, separarnos y, como ella dice, Katia, individualizarnos, es decir, convertirnos no solamente enemigos entre nosotros, los humanos, sino también enemigo incluso de la madre tierra como dice este, refiriéndose al autor este, que mencionaba convertir incluso a la madre como un enemigo a la que hay que dominar esta ha sido la tertulia la conversada que habíamos programado amigas y amigos para hoy lunes 27 de junio con Katia Colmenares sobre la modernidad. Esto simplemente es una introducción a la introducción de la modernidad, porque la modernidad es mucho más, mucho más amplia, obviamente, pero ojalá que estos elementos queden para que mañana continuemos conversando con Katia sobre Carlos Marx. Eh, prometedora se vuelve esta, esta tarde de mañana también, y en ese sentido, amigas y amigos, eh, antes de darle la palabra a Katia para que se despida y si acaso tiene alguna idea conclusiva que dejar en esta parte, les invitamos a que estos contenidos hay que seguir moviéndolos en las pantallas móviles, en esto que todos usted y yo tenemos a mover estos contenidos. Katia, vamos a ir despidiéndonos de la audiencia, si tienes alguna idea conclusiva, redondearlo, que quede encapsulado para que mañana continuemos con la tertulia de la Muchas gracias, pues, eh, pues diría que lo que tenemos que hacer es, un, es una transformación realmente de vida. Y, y es también una transformación de conciencia, pero primero es una transformación de vida. O sea, tenemos que empezar a cuestionar el modo como estamos viviendo y de ahí, y de ahí iremos eh, produciendo también, porque nos llegará, decía, decía Levinas, ¿no? El, lo que viene a la idea, nos empezará a llegar también en la idea, otra manera de nombrar la vida. Entonces, lo que, lo que hizo precisamente Marcia, aquí queda como la idea lanzada ya para mañana, es una, es una transformación del modo de producción. Decía, hay que cambiar el modo de producción porque el modo de producción es un modo de producción y reproducción de la vida. Eso es lo fundamental. No es que se produzcan mercancías. Aquí lo, lo central es que se reproduce la vida de un modo. Y la vida, como se ha reproducido en la modernidad, es un vivir para la muerte. Y lo que tenemos que hacer es un... Es una transformación para realmente reproducir la vida y desarrollar la vida, ¿no? En este sentido cualitativo que hay que trabajar. Muy bien, Katia, muchísimas gracias. Eh, hay varios mensajes que nos han dejado en uno de los canales que estamos revisando. Es que yo estoy limitado por el acceso a internet, entonces no puedo hablar de Pero sí, hay algún comentario que indica que... Eh, Quieren que presentes a, a tu retoño, porque ustedes son allí, no eres tú, sino son ustedes ¿tú? Y por lo menos mostrarlo al pequeño o a la pequeña que está allí interviniendo también en esta tertulia. Es Katia Colmenares que está conversando en esta primera formada. Ahí está, muy bien. Salúdenles. <risa> Pues eso somos, amigas y amigos, somos comunidad, somos familia, somos uno, como dice este Katia, uno en todos, todos en uno, somos tierra. Muchísimas gracias por vuestra atención, prometo que mañana estaremos en mejores condiciones de accesibilidad a internet, voy a esforzarme. Y gracias, amigas y amigos, por estar siempre con nosotros. Gracias, Katia, por tu tiempo. Sobre todo, gracias al pequeño por prestarnos a su mamá para poder interactuar con la audiencia. Muchas gracias. Chau, chau.